Se le llaman hidrocarburos a los compuestos orgánicos que se encuentran formados principalmente de carbono e hidrógeno. Los podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. Los hidrocarburos son los compuestos básicos de la química orgánica y los podemos encontrar de manera natural, principalmente en el petróleo, donde la materia orgánica descompuesta proporciona una abundancia de carbono e hidrógeno que al unirse forman largas cadenas aparentemente casi ilimitadas. Algunas de las características más importantes de los hidrocarburos son que están formados principalmente de carbono e hidrógeno, son insolubles en agua y sí son solubles en solventes orgánicos, por lo general no son compuestos biodegradables, si la combustión se realiza de manera correcta o completa producen agua y dióxido de carbono y si la combustión es incorrecta o incompleta producen agua y monóxido de carbono. Los hidrocarburos son una fuente importante de generación de energía para las industrias, nuestros hogares y para el desarrollo de nuestra vida diaria. Pero no solo son combustibles, sino a través de procesos más avanzados se separan sus elementos y se logra su aprovechamiento a través de la industria petroquímica en la fabricación de plásticos, fibras sintéticas, cremas, pinturas, insecticidas, electrodomésticos y muchos más. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.